Dando golpes donde puedas, tú la bailas como quieras, no me importa donde vayas, vente a cantar la mejor canción, la mejor canción, su ritmo sentirás cargado de ilusión. La mejor canción, la mejor canción, no intentes escapar de su percusión. Salta, aplaude y baila la mejor canción. Te debes preparar para la ocasión. Quiero que sonrías este día, pues yo canto por esta razón.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 Si tú triste estás, quieres llorar y ya no puedes más.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 Salta, aplaude y baila la mejor canción. Te debes preparar para la ocasión. Cuando escuches la canción, tú bailarás. No tendrás opción. Muchas gracias. Los amo, mis cracks. Bye.